¿Qué tal amigos de Derecho Inmobiliario? El día de hoy voy a responder a las preguntas que me han hecho relacionadas con el último video sobre el incremento de los contratos de arrendamiento que publiqué en mi canal de YouTube, el cual voy a dejar por aquí para que por favor lo revisen. Y la primera pregunta que me pareció súper interesante no es la formula Adrián Berrillo y dice así, si el arrendatario voluntariamente quiere pagar más dinero y hacer un incremento por encima de 3.80, que es lo que pactó el gobierno o lo que fijó el gobierno, ¿esto se puede? ¿Se puede pactar privadamente en contra de la ley 820 de vivienda urbana que dice el máximo del IPC? Es totalmente válido que entre el arrendador y el arrendatario se pongan de acuerdo para fijar un incremento reajuste al contrato de arrendamiento pero esto es por voluntad de las partes y tendrá que ser escrito ponerse por escrito a través de una adición al contrato o un otro sí esa sería como la metodología la manera formal en que queda establecido ese reajuste sin que se entienda que es una violación al tope máximo que sí dice la norma, porque mientras que no haya voluntad de las partes, el arrendador, y propietario del inmueble, se tendrá que limitar exclusiva, estricta, impajaritablemente a lo que dice la ley 820. Que el 100% en el PC es el tope máximo. Muchas gracias Adrián Berrío por esa pregunta. Y vámonos para la segunda pregunta. Bueno, y antes de arrancar la segunda pregunta. Pues como yo estoy haciendo este video en la casa de la Yate. Y ella se puso de beligerante al estar viendo que. Este, como estoy haciendo este video. Me dice. Eh, que dijiste? Que en lugar de ponerse de acuerdo. Pues, para el reajuste. Pues por eso no es mejor en el contrato de arrendamiento que, que no va a ser el incremento mayor del ipc y es coincidente esta pregunta con otra que me hizo álvaro barcas que se debe hacer cuando en el contrato de arrendamiento estipula que el incremento del canon de arrendamiento por año es el ipc más un 7% en vivienda urbana bueno mis queridos y estimados beligerantes eh, no, no es posible pactar en el contrato de mentira, Sí, sí es posible, porque posible sí es. La gente lo puede escribir, pero de allí a que sea obligatorio para el arrendatario, no es. Si, por, si el arrendatario dice, sí, no, yo no tengo ningún problema, yo acepto, y le firmó el contrato al propietario, al arrendador arrendadora, a la inmobiliaria, diciendo que vale, va a incrementar que el IPC más 5 puntos para vivienda urbana va a ser el reajuste, pues entenderá por no escrita, porque en este caso la norma sí es de orden público, y teniendo en cuenta que la redacción infiere que solamente al final de la vigencia, al momento de que se cause la prórroga o la renovación, el arrendador podrá incrementar hasta. Tiene un límite, un hasta. Si ese hasta es superior o se vuela el arrendador de creativo o ustedes beligerantes, pues entenderá que la verdad, el no tiene por qué Así que no se pongan a pactar entre otras cosas hacia eso, porque si ustedes pactan ese tipo de cláusulas, se va a ver como muy abusiva en la, la posición. Y no contenta la Yate con, con esta pregunta, eh, me dice si también tiene que pactarse que el incremento es puede ser inferior de, del IPC. Bueno, en este caso, y gracias muy por la pregunta, en este caso, cuando es menor, es inferior, pues no hay ningún problema, porque no va a perjudicar al bolsillo del arrendatario. Y la ley lo contempla así, por eso dice, podrá incrementar hasta. Es decir, el tope máximo es ese, se permite cualquier tope por debajo. Pero, si las partes llegaran, no entiendo así, si las partes llegaran a pactar, que el incremento va a ser el 50% del IPC, yo creo que en este caso la voluntad desde el inicio ya está determinada por la voluntad del arrendador que es el que está renunciando a cobrar el 100% del IPC. Sí, fíjate, no necesito pensar con eso. ¿sí? No, sí, tienes razón, si se llegara a pactar un, un, un porcentaje inferior al IPC, tendría que respetar el arrendador SIPC. Bueno amigos de Derecho Inmobiliario y hasta aquí este video en el que respondimos esas dos preguntas que nos llevaron a otras y que al final terminamos como analizando qué circunstancias son las que pueden llegar a representar malas prácticas al momento de, de efectuar incrementos en contratos de arrendamiento y cómo se deben hacer las mejores de las mejores maneras, reajustes sobre todo cuando es superior al IPC. No olviden suscribirse a este canal, activar la campana de notificaciones, seguirme en Instagram, no olviden dejarme sus opiniones a, aquí abajito en la cajita de comentarios. Si tienen consultas para hacer, esas sí no me las dejen allí porque son larguísimas y no me queda tiempo de responderlas, pero sí a través de www.derechoinmobiliario.com donde habrán espacios gratuitos a partir del mes de febrero para que ustedes por favor se, se eh, registren su pregunta allí, eh, registren en la agenda cuando nos podemos hablar y con mucho gusto yo les voy a, a poder voy a poder interactuar con ustedes. Por el momento, nos vemos en el próximo video, video de derecho inmobiliario.